Pero entonces, eh, veamos cómo encajamos que, para una persona que está en su casa, ve, sí. Estados Unidos, no conoce realmente qué es Estados Unidos, el Islam, no conoce qué es el Islam, sí. se le caen unas torres, que se queda realmente diciendo, que es el, el apocalipsis, es. ¿vale? De aquí, le están diciendo, no, es que vamos a Afganistán, porque claro, pobrecitos, tenemos que trasladarle la democracia a, a estas pobres gentes que no saben realmente ni bueno, dónde entrar de hecho, de hecho aquí hay que decir una cosa afganistán afganistán no se va tanto eh, a llevar la democracia como en primer lugar se va a destruir el santuario de Al-Qaeda que esto es cierto Sí, pero la, para la gente alguien que esté en su casa ya digo como mi padre ¿no? o como puede ser, puede ser el padre del de, de Jan o gente realmente que esté en su casa además te comprende que le están diciendo bueno trasladamos eh, eh, la democracia tal pero tenemos un guantánamo claro la gente se, sí que puede preguntarse cómo es esto o sea ¿se estamos hablando de democracia y tiene esa gente encerrada cómo definiría usted guantánamo en una frase en un en un, en un dentro de lo que es qué concepto es guantánamo dentro de un sistema democrático un marrón" un marrón <risa> claro, es un marrón es un marrón para que no olvidemos que Guantánamo no deja de ser una cuestión de que decir bueno, yo fuera de territorio, fuera de los Estados Unidos yo lo que hago es que creo un entorno fuera de la legalidad aplicable en Estados Unidos para tratar un problema al que yo considero que para poder para, para poderlo tratar yo no le puedo aplicar las garantías legales que yo aplico a un ciudadano norteamericano no, porque... Por lo tanto, es, es un marrón visto de esta manera. Entiéndame que el conflicto se simplificó para que todo el mundo entendiera que nosotros somos los buenos, sí. ellos son los malos. Eh, era así, parecía, parece Barrio Sésamo, pero es así. Uh -huh. Nosotros somos los buenos, ellos son los malos, pero nosotros tenemos a Guantánamo y nosotros los estamos invadiendo. Claro, la gente en eso sí que, que les choca, y dice: ¿Cómo es posible? ¿Usted o realmente quiere eh, que desde los medios informativos, por ejemplo, españoles, Uh -huh. ¿Se, ha, se ha contextualizado de manera correcta toda esta situación pero piensa que piensa que un medio de comunicación diario y contextualizar son dos problemas dos cuestiones <ríe> muy, <ríe> muy alejadas ¿no? totalmente alejadas ¿eh? es decir y esto vale tanto para el medio de comunicación escrito como por como el medio de comunicación audiovisual es decir eh, simplemente ellos trabajan con unos criterios de tiempo de tiempo y espacio que no permiten la contextualización. Y, y ahí es donde tienes uno de las, una de las razones de que bueno pues eh, la gente que no va más allá del periódico que lee cada día o del, eh, del telediario del telediario que ve diariamente normalmente lo que tiene es una información de primera mano muy en bruto y mmm, sin ninguna contextualización que realmente le permita entender la película completa el problema es que hay, hay cuestiones que las que, de las que me estás planteando que es muy difícil comprender la cuestión al margen de la película, al margen de la película completa de esa cuestión. Por ejemplo, aunque eso sea así, que la cuestión de tiempo es esencial, por ejemplo, vemos que en 5 uh -huh. hay un reportero, o un cámara, perdón, que es Kouso, uh -huh. muere, realmente hay está, están habiendo ju juicios y T5 no lo están nombrando, uh -huh. o si lo nombra, es un minuto, realmente no le podrían dar no, dos, no, dos o cuatro no, minutos... No, que ver cuáles son los intereses de esa cadena. Habría que ver cuáles son los intereses de esa cadena, quién manda en esa cadena y si realmente pues, a esa cadena le interesa pues, darle más de un minuto a esa información que tú indicas o no. Entonces ¿Es no, estamos, no estamos hablando de tiempo, estamos sí. hablando de otra cosa. Bueno, pero, es que, no, pero es, en ese caso sí, pero es que te encontrarías en otros casos que no habría ese problema y lo que hay, y esto por ejemplo analistas te lo explican continuamente te llaman de la radio a las 8 de la mañana te dicen, oiga, ¿se ha usted de lo que ha pasado en Egipto? hombre, sí, me he enterado dice, bueno, oiga, eh, lo vamos a llamar a las 9 y 5 y tiene usted un minuto para explicar lo que está pasando en Egipto ¿cómo tú puedes explicar en un minuto lo que está pasando en Egipto? pues claro, en un minuto quedas un titular un titular que para ese analista ya incluye todas las matizaciones posibles pero para la persona que está oyendo Realmente, ¿todas esas matizaciones son, son evidentes o no? No, no están ahí es donde están. Si, si tomamos el, el brazo de, del Islam... De, no, del Islam no, de lo que es el radica, radicalismo islámico, que eso es, es uh -huh. otra cosa, uh -huh. porque el Islam es una cosa di, muy diferente, uh -huh. es, una, es una una lucha perdida de antemano, porque claro, el Islam, cuando tú hablas Islam, claro, estás hablando como dijiste, el catolicismo, vamos a luchar contra el catolicismo, una lucha perdida de antemano porque realmente no, no hay, vamos no hay enemigo vamos a ver, es que aquí la cuestión es que cuando hablamos del Islam primera cosa, estamos hablando de una religión estamos hablando de una religión que tiene un libro sagrado que es el Corán y es una religión que tiene 1300 millones de fieles en todo el mundo esto cuando hablamos de Islam cuando hablamos de radicalismo islámico de lo que estamos hablando es de un porcentaje pequeño pequeño que tampoco te lo sabría cuantificar en este momento por es que pequeño dentro de este Islam realmente se hace un planteamiento radical que incluiría cosas pues como que eh, el mundo ideal es el mundo del siglo VII en, eh, cuando el profeta Mahoma pues, iba por el desierto de Aram y que el mundo ideal es, es aquel en el que el mundo se tiene que regir por una ley islámica interpretada muy radicalmente porque además hay una cosa que muchas veces en el islam la gente se pierde y que es importante que lo tengamos presente no hay un papa del islam no hay una autoridad suprema del islam que diga esto es así entonces significa que de entrada y en positivo el mundo islámico ya sería siempre un, un, una religión más plural que la religión católica que sí que tiene que sí que, que sí que tiene, que, que, sí que, tiene un, eh, que sí que tiene el papa como autoridad ahí queríamos entrar entonces hay una información capciosa generalista al pensar el islam como un contrapunto de la democracia totalmente es que es que, a ver, es que no tiene por qué ser es que no tiene es que no tiene por qué ser contrario determinadas interpretaciones del islam las ideas radicales sí que son totalmente contrarias a los valores fundamentales de la democracia. Pero que el Islam como religión, que el Islam como religión, que el Corán como texto sea un tratado antidemocrático, esto es un, eso es un tremendo error. El problema, el problema, ¿dónde está? El problema está cuando tú metes a todo el mundo en el, en el mismo saco. Es decir, claro, yo una pregunta que le hago a la gente estos días, es muy... Dos días, por ejemplo, lo que estamos viendo por televisión estamos viendo a chavales chicos, chicas, por las calles del Cairo con Twitter eh, el, utilizando Facebook, utilizando las redes sociales utilizando el móvil en la calle realmente la gente no ve ninguna diferencia entre estos chavales y un, eh, y un talibán en la zona tribal de Pakistán realmente por el hecho de que los dos van a la mezquita los ve iguales ¿Los ve una fotocopia el uno del otro? Parece que sí. ¿Eh? Parece que sí. Pues quien lo ve así, eh, lo siento, pero yo diría que la capacidad de análisis que tiene es muy limitada. Es muy limitada. Y es muy limitada empezando ya visualmente. Porque yo diría que ya visualmente ya es una cosa que te tiene que dar a entender que no estás viendo lo mismo. ¿Y la política de Barack Obama va a cambiar esta visión? ¿O cree que realmente al final se se arrodillara ante los intereses generales de, de un estado que, ¿cuál es el problema de Barack Obama? el problema de Barack Obama es la sobreexpectación que generó su elección ¿por ser negro? Hubo no, no por ser ¿Hubo? negro, no, por ser negro no por gente que pensaba que llegaba al mesías esto cuando estás en Estados Unidos te lo dicen, te lo dicen, no, no es que aquí ya más de uno pensaba que llegaba al mesías y que por el hecho de que él llegaba de que él llegaba eh, pues bueno, en dos meses, los problemas del mundo se iban a acabar, ¿no? Primero, en primer lugar porque aún pues seguramente pues la percepción a nivel de calle pues es distinta, pero realmente el poder del presidente de los Estados Unidos no es, no es un poder omnímodo. Es que ya no lo ves ni en Estados Unidos. Pero claro, que el presidente de los Estados Unidos diga eh, no, es que Irak se va a convertir en una democracia, porque he que sea una democracia, pues que las cosas no van así. Pero no cree que, no, no, no que una persona, por ejemplo, de, de España, que ya desconoce, porque estamos hablando de que del desconocimiento normal no. de, de, de, de Estados Unidos ve a un presidente negro, que se llama Barack Obama, o sea, no es claro. John Carpenter, no, es Barack Obama, en, eh, posicionándose como presidente, donde ve, los que ya sabemos un poquito más, uh -huh. a Jesse Jackson, uh -huh. a Rita Franklin, a Muhammad Ali cuando nos claro. están bombardeando con, con vídeos de Martin Luther King, ¿sabes? Claro, normal, tú dices, Dios, no, no es el Mesías, pero debe ser algo parecido. A ver, lo que, lo que sucede a nivel general es que, sobre todo, Barack Obama era muy diferente a su antecesor. Y realmente idealmente de su antecesor se estaba hasta el gorro y un poco más arriba. Sí. O sea, y, por lo tanto, la visión que había en el año 2008, que es cuando se escoge a Barack Obama y durante el periodo electoral a Barack Obama, es que realmente de todo el florete de candidatos, el más diferente y el que decía cosas más distintas a George Bush Jr. era Barack Obama. Después otra cosa es eh, lo que supone la elección de Barack Obama a nivel interno en Estados Unidos. Claro, a nivel interno en Estados Unidos, eh, y todos sabemos, pues evidentemente, cuál es la historia de la minoría negra dentro de los Estados Unidos, pues que un negro llegara presidente de los Estados Unidos, hombre era obvio que ahí había un capítulo de la historia norteamericana que se cerraba. Por lo tanto, la sensación de se está viviendo, estoy viviendo la historia en directo, ahí estaba. Así claro, tú vas sumando todas esas cosas, y realmente la elección de Barack Obama era realmente decir, oye, estoy viviendo de aquí un viviendo, momento brutal. Estamos viviendo eh, un momento brutal. Claro, la cuestión era, vamos a traducir esto a las acciones reales. Y claro, ahí lo que entraba pues era realmente la capacidad de decisión que él tenía desde la Casa Blanca y. Pues es una capacidad de decisión, hombre, mucho más grande que la que puede tener el presidente de Luxemburgo. Eso no lo va, eso, eso no lo va a decir, eso no lo va a discutir nadie. Pero que no es un poder omnímodo ni mucho menos. Luego el presidente de los Estados Unidos no está en su mano rehacer el mundo como, el, como él le gustaría, como él le gustaría que fuera, ni el presidente de los Estados Unidos. Ya te digo, es que no tiene ni un poder, no tiene ni un poder omnímodo dentro, es decir, dentro de los Estados Unidos. De todo lo que es el, me, el mecanismo eh... el mecanismo político norteamericano, ni allí tiene. Un, ni allí tiene un poder omnímo es que claro, esto sí que es una cosa que normalmente al ciudadano medio europeo se le escapa mucho ¿no? que es, eh, claro, él, él en Estados Unidos es el presidente del gobierno federal aquí habría que, la gente tendría que entender cuál es la relación de ese gobierno federal con el gobierno de los estados no, no olvidemos que un presidente de un estado norteamericano tiene más, tiene más autonomía respecto a Obama que un presidente de comunidad autónoma española respecto a Zapatero ¿eh? sí o sea, estamos hablando, estamos hablando de una cosa, estamos hablando de una realidad política interna muy distinta.